Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo instalar Carol Looping en Play, si Se puede llamar así eh, Sin cometer errores, entonces lo único que van a hacer es darle clic en el link de la descripción de este tutorial, se los voy a dejar sin anuncios Entonces simplemente lo que van a hacer es darle clic allí, una vez le den clic y descarguen el archivo eh, Vamos a abrir eh, Nuestro emulador vamos a ejecutarlo y después de esto vamos a ver un video de cómo quedó configurado de cómo me corre el juego en este emulador entonces eh, si gustan eh, se ve en el video igual en la, en la, aquí en la pantalla abajito les va a salir una opción donde dice prueba del emulador entonces ustedes se saltan allí y, con, y verán el juego cómo corre entonces una vez que estamos aquí vamos a esperar que se quite esta bobada de aquí este anuncio, este anuncio que sale aquí vamos a cerrarlo ay no le di donde no era entonces vamos a instalar vamos a darle clic aquí donde dice APK vamos a ponerlo un poquito más acá aquí donde dice APK vamos a, a, a darle ahí para instalar desde el PC ¿cierto? entonces vamos a clic allí y entonces vamos a buscar en donde tenemos nuestro apk, yo lo tengo en mi disco local de archivo vale, aquí atrás tengo aquí PI7 eh, lo tengo aquí en game carol of duty móvil lo abrimos automáticamente esperan unos segundos y ella se está instalando de este modo se, se instala en, en, no solo en este emulador, en cualquier emulador sin cometer errores, entonces una vez que se haya instalado van a ejecutarlo y les va a pedir actualización lo vamos a actualizar y listo Porque que es que a veces descargamos el carro Duty de la Play Store y se nos detiene, eh, se congela, no pasa nada y eso es por, debido a que lo estamos haciendo directamente la Play Store y hay que comprender que esto no es un celular esto es un emulador entonces a veces no funciona, a algunos les funciona a otras veces no funciona, entonces ellos entonces vamos a esperar a, a esperar a que terminen de instalar, una vez ustedes hayan, hayan hecho este proceso, este es el primer paso, ya de aquí en adelante ya es muy sencillo, ya porque ustedes ya saben ejecutarlo y darle a actualizar. Entonces no olviden que en la descripción de, de este tutorial les dejo el, el archivo de descarga para que lo instalen así sin ningún inconveniente. Bueno, como pueden ver ya acaba de instalar. Una vez hecho ello, vamos a ejecutarlo para que se actualice. Entonces, una vez hecho ello, vamos a probar el emulador. Vamos a probar el juego. Entonces, ahora vamos a omitir todo esto. Vamos a darle clic iniciar juego, lo actualizan. Y pues, miren cómo se va a ver el, el cómo va a correr el emulador el juego entonces nos vemos en la en el vídeo de prueba bueno ya estamos aquí de nuevo y vamos al juego estoy adelantándolo un poquito miren cómo se ve la resolución vamos a adelantarlo otra vez para que no se vayan a desesperar mientras se genera todo este proceso y aquí ya vamos a iniciar el juego. miren la resolución a la verdad es buena está todo fluido y ahora vamos a ver cómo es el tema de, de, de combate ¿eh? como tal yo soy el líder voy a tirarme por aquí cerca vamos a ver vamos a tirar vamos a tirarnos en estado vamos para estado mejor recopilación de mapa no sé cómo lo conozcan ustedes y esto es una prueba para que vean cómo queda eh, la instalación en este emulador eh, la verdad es bueno eh, también les recomiendo que si lo hagas en blue star en ese emulador como eh, eh, más exigente reduzcan mucho reduzcan totalmente la resolución para que les corran ya estamos cayendo vamos a ver estoy cayendo con mi pelotón estoy probando eh, la resolución espero que les guste eh, la resolución y todo ello y cómo corre el, el juego hasta ahora, miren que está fluido quizás no haga mucha muerte debido a que como estamos jugando en, en, en escuadrón y, yo, y voy a procurar estar junto al equipo cuando es así, en ese caso uno dispara y todo ello, pero por general siempre más de buena, caza para el enemigo, ya que estamos bastante juntos vamos a ver, necesito una buena arma Necesito un no vamos a escoger esto mientras tanto. Vamos a cambiar aquí la secundaria. Eh, esta arma es bastante inestable, le falta mucho control, pero igual vamos a irnos con ella porque ustedes saben que solo les estoy mostrando cómo nos corre en este emulador. Eh, Lo otro que, que también pueden configurar la, las teclas, por aquí había, pueden configurar las teclas eh, conforme ustedes quieran. Si quieren que se vean aquí en la pantalla, o las pueden poner en oculto si ya se las saben de memoria. En mi caso, yo ya me sé teclado, eh, todo de memoria, estoy jugando con control, jugando con mando. Lo tengo conectado, también pueden jugar con el teclado. Ustedes saben que el Play les permite todo ello. Como Blue Star también. No, no llevo ni un enemigo, vamos a cazar uno por acá. Vamos a ver, necesito eliminar unos cuantos para que ustedes vean cómo se ejecuta, cómo reacciona el emulador frente a este tipo de eventos. Igual ustedes saben que tarde o temprano tienen que aparecer algún enemigo por aquí. Tiene que aparecer porque este mapa cada día, cada, por cada, cada segundo se va, se va reduciendo más. Entonces vamos a ver. Por acá hay uno. Venga, ya viene uno. Si sí, miren ese es uno, anda por aquí. No, no, hay no hay enemigo. a otro enemigo como pueden eh, observar miren que el pelotón me sigue como soy el líder pero ellos son obedientes y así podemos llegar lejos para creo que para ganar esta partida tendría que estar más concentrado tendría que estar grabando ya que cuando no está grabando se distrae más uno quiere eh, tratar de eh, lograr un objetivo y en este caso es que ustedes vean la resolución voy a ver si cojo la de ayuda, a ver si cojo las ayudas, venga hay un enemigo, venga, venga, venga, miren, miren, ah, se me escondió vamos a tirarle, vamos a ver, ahí tiene que morir, miren cómo viene el, viene el, el grupo, ah, ya lo elimine, ya cayó, ya cayó, sí. mala lesión al encerrarse allí, entonces ya llevo uno, quiero encontrarme frente a frente con uno, eh, así, combate personal Quiero encontrar uno así A ver cómo me va Quizás aquí lleguen algunos Ya que está cayendo la ayuda Por lo general llegan cuando Está cayendo la ayuda Entonces tengamos paciencia Ya cogió este Vamos a cambiar pues Mi arma personalizada Y ahora Vamos allá Ven aquí viene uno Viene uno no, no, me mata, no me mata. Ya lo tengo bastante mal, se me cargo peruano, ah, que hicieron, lo bajaron. Solo llevo uno. Qué mal, voy a tratar de apresurarme un poco más para que ellos no me quiten las muertes. Aquí hay uno, si por aquí se siente uno. dónde está. Vamos. ¿Qué pasa? Por aquí hay uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Por arriba no estás. Creo que estás acá. Sí, aquí estás. Venga, venga, venga. venga. Miren cómo responde el emulador frente a este evento. Eh, para mí que está bastante bien. Y la resolución está bien. No sé ustedes qué opinen. En la descripción del tutorial comenten. Miren como está de unido el equipo. Yo solo llevo dos muertes, necesito sí, dos bajas. Necesito acumular más, necesito dejar la evidencia de que si sí funciona. La idea es que quedemos entre los 10 últimos, ¿no? Mejor grupo. Los tres, lo, lo, los tres mejores grupos. Vamos a ver si hasta dónde llegamos con esta demostración sí, que se le estamos, que les estoy haciendo de esta instalación otra cosa que les quería decir es que otra cosa que les quería decir es que cuando descargan mucho muchas eh, imágenes y todo ello para los, los avatar y toda esa cuestión en, en, en este juego eh, también se les Va a consumir más memoria procuren no descargar todo lo que les ofrece el juego Descarguen solo lo necesario Para eh, eh, disfrutar del juego Pero si descargan tantas cosas Les va a generar eh, mucha lentitud en el emulador Entonces muchos dicen que el emulador se les pone loco una cosa que la otro Y creen que es el ordenador No es el ordenador Es que descargan muchas cosas ya Tienen que suspender las descargas Solo descarguen lo que ustedes necesitan y ya para sus armas y listo, la arma que ustedes usan, eso es algo que he descubierto. Y, y, y la verdad, les pone el emulador muy lento, no descarguen todo, Toda la, todo lo que les ofrezca no es el honor de lo descarga. y tampoco le den clic, porque si le dan clic se descarga. Wow, que les pasa. Entonces, eso para, para, para cargar lo tengo configurado con la tecla R. Y en el mando se lo, se le agrego simplemente la tecla R. Para disparar lo tengo con la tecla L. Para saltar lo tengo con, la, con, el, con el espaciadora y, y en el control lo tengo configurado con esto. Así lo voy configurando y miren, casi miren cómo fluye el, el juego, de bien. Hay que jugar en el emulador es lo mejor. ¿Ustedes creen que en un celular podríamos hacer todo esto? Nunca. En celular no podríamos hacer todo ello. Ya que se nos va a... a, a dificult, se nos va a ser muy difícil hacer todo ello. Aquí vamos a, Vamos a mejorar aquí. Vamos en... y estarme muy inestable, no tiene mucho control les recomiendo que si van a jugar con ella eh... procuren ponerle algo de control aunque es la secundaria, la, la, la, la que tengo configurada bien es la que tengo de, prim... de primera pero me gusta jugar con ella pero desde lejos es muy muy Difícil de, de aceptar de darle al enemigo, tienen que estar cuerpo a tierra o algo así, pero le falta mucho control o tener una mejor mira y nos dispara. Venga, venga, venga, Ay, No, ya le dieron. No, llegué tarde. Solo llevo dos enemigos, necesito bajar más. La cosa se pone más intensa debido a que ya estamos reduciendo bastante, ya se está reduciendo bastante la zona. Entonces vamos a ver. Y, y con esta misma configuración, con este este mismo método, pueden pueden instalar otros juegos si quieren. Venga ¿dónde están los enemigos. Ya que ellos están mirando hacia acá, vamos a buscar un enemigo por acá para hacer una baja. Porque si no, puede, por suerte, puede. Así, allá, allá hay uno. Creo que hay uno por aquí. No veo movimiento. Sí, sí, hay movimiento. Hay uno. Arma de largo acá. Vamos a ver si le doy con esta. Un le di, Oh, ya se vinieron. Tengo que bajar. Ya. ya le di no, Llegaron tarde Ahora vamos a subirnos Vamos a esperar que se quiten Y luego nos subimos Para encontrar si hay algún enemigo allá Si hay algún enemigo arriba Eliminarlo Y poder sumar un poco más de puntos Solo llevo tres bajas Quedan... Quedan 27, creo. Vamos a ver. Subámonos. Venga, ya hay uno, ya hay uno, vea. No le alcanzó a estar muy lejos, pero vamos a disparar. Wow, Muy inestable. Ahora wow, bueno, le di una, le di una. No, ya lo mató. a ver si sí, por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí viene viene viene viene viene no viene no viene, no, venga venga venga venga se me descargó venga venga venga muere oh. set. le llevo cuatro Más, si sí, no hay más, vámonos. vámonos a ver, que hay acá, ah, oh, no logré subir, vaya, estoy abajo. Oh, creo que hay muchos enemigos por aquí, estamos rodeados. Varios pelotón, vamos a ver si ayuda al equipo. Oh, al parecer, parece que la lleva un tránsito. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, acá. Miren cómo responde la emuladora, la verdad, está bien. Yo creo que está pues. Creo que les gustará a ustedes también. Vamos a subir acá. Y nos están disparando desde allá. Vamos o sea, a ver, estamos rodeados, estamos rodeados Ya casi estamos entre los 10 últimos Wow, le di un francotirador a uno al tercero ¿Qué hice? No, fue mala idea bajar el equipo de una vez Tenía que haberme esperado No me puedo curar, no me puedo curar Ok, por aquí hay uno que te está disparando al equipo ¿no? okay. Venga, venga, le di, le di, le di, le di. No lo tengo mal. Sí. Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. Aquí está, te bajé, te no me lo maté. Ah, me mataron. Habían dos, habían dos, dos o tres, no sé. Sí, había otro detrás de mí. Me bajó, pero eh, quedé a sobrevivir a la, a la séptima ronda. Sobrevivir, no perdón, séptima ronda no, que fui el número 7, en caer, queda solo un amigo, o sea, queda solo un compañero, vamos a ver hasta dónde llega, solo quedan seis enemigos, quedan seis enemigos, yo era el séptimo, vamos, vamos, vamos, cúrate, cúrate, ya te solo amigo, fue un error, vas a verlo, bajado así, una mala decisión y miren, con este equipazo fuera se hemos quedado de primero, pero vea, solo dando la batalla, venga, venga, venga, dale, dale, dale. No, lo mataron. Bueno, eso era así, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y chao.